Continuamos con esta cobertura siguiendo a Laura aquí en San Francisco de Macorís a través del canal 10 de Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Dígame amado, ¿dónde está el señor Vladi? Bueno, continuando con la cobertura, Vladimir Paula está en la gobernación provincial en compañía de nuestra gobernadora civil y provincial Xiomara Cortés. Adelante Vladimir, cuéntanos, ¿qué nos tiene? ¿Qué nos tiene? Efectivamente, continuamos en esta cobertura total, dándole seguimiento a lo que puede causar, lo pudo causar en nuestra región, el paso de la tormenta Laura. Y en estos momentos me encuentro en el despacho de la Gobernación Provincial Duarte, donde eh, acaba de terminar, ¿verdad?, una reu importantísima reunión del Comité de Emergencia que encabeza la Gobernadora Provincial Duarte, doña eh, Xiomara Cortés, en compañía de representantes de otras instituciones gubernamentales en la provincia de Duarte, y bueno, vamos a ver justamente el plan estratégico, las acciones que las autoridades están llevando a cabo. Gobernadora, estamos en vivo en estos momentos para Telenor, en nuestra cobertura total, dándole seguimiento a la tormenta, Laura. Muy buenas tardes. Nosotros estamos trabajando con el Comité de Prevención, Mitigación y respuesta Lo iniciamos en el día de ayer a las 11 de la mañana. El primer paso que dimos fue visitar todos los ríos, para ver cómo se encontraban los puentes. Fueron todos descongestionados, eh, quedaron todos totalmente limpios. Es decir, que esa fue una de las prevención También los refugios, desinfectar todos los refugios para cuando tuviéramos que llevarlos desalojados. Es decir, que ese fue el plan, el plan de prevención. La comida. Eh, luego, en el día de hoy, visitamos todo, todos todo los municipios nos mantuvimos en comunicación donde nos informaron que todo estaba marchando perfectamente. ¿Cómo marcha justamente la zona más vulnerable, si podemos decir, de la provincia de Duarte, ya hablando de Bajo eh, Yuna? Bueno, ahora mismo me llamaron que el río Yuna comenzó a subir. Nosotros estamos casi partiendo para los municipios para ver la situación realmente que está sucediendo. Pero aparte de eso, ya nosotros activamos el plan de emergencia porque la situación que nos están diciendo, que ya el río Yune está subiendo, ya teníamos que activarlo obligatoriamente. Así es. es decir, que en unos momentos vamos a partir para allá. A propósito, aquí se encuentra la encargada provincial del de, programa... Del plan social, del plan de, la social de, la de la presidencia. ¿Han tomado ustedes en consideración todo esto, alimentos, para facilitarle a esas personas de escasos recursos en un momento tan difícil, o lo que puede ocurrir? Bueno, en estos momentos estamos reunidos porque estamos formando ya el equipo que va a distribuir la comida en todos los refugios. Ya estamos ya distribuyendo el equipo ya que va a salir a, a distribuir la comida. Hace un momentito, señora gobernadora, estuvimos en el sector... En el Barrio Azul, uno de los sectores que reciben más eh, daños cuando ocurren estos tipos de fenómenos, también estuvimos en el 24, pero principalmente en el Barrio Azul ellos claman y les les piden a las autoridades competentes y el nuevo gobierno de Luis Abinader en su representación en esta provincia, de que por favor, de que lo saquen de esa zona. ¿Hay proyectos para eh, habilitarle otros espacios a esas personas? Bueno, eh, con respecto a eso, no te puedo dar ningún tipo de declaración porque hay muchos proyectos que están en carpeta y yo acabo de tomar posición. Es decir, que esto me ha cogido a mí de sorpresa, esta situación. Bueno, pues muchísimas gracias señora gobernadora Vamos a aprovechar la ocasión para cuestionar También entrevistar en estos momentos al director Regional de Agricultura Señor Fran, bienvenido a nuestra cadena Hasta el momento reporte de algunos Daños que se hayan podido producir En los cultivos en la provincia de Duarte Gracias, gracias, hasta ahora no hay Mucho daño, particularmente Solamente en el área de los Caborices, eso es bajo Yuna Que me informan que hay una 200 tareas De arroz, pero que eso es en retoño Todavía no ha existido muchos daño. Eh, una pequeña inundaciones eh, y como dice la gobernadora, ya estamos de camino para allá para informarnos directamente nosotros de cómo va subiendo el río. ¿Le garantiza el Estado Dominicano algún tipo de, de, de colaboración a los productores de arroz de Cerros Daños eh, mayúsculos? Sí, sí, ya el ministro, hemos tenido contacto con él, que inmediatamente desde que pase ya lo que es la tormenta, ya tenemos recursos para esos productores. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya ustedes escucharon, esta es la reunión que se lleva a cabo en estos momentos en el despacho de la gobernadora Provincial Duarte, Xiomara Cortés, encabezada también en compañía de otros incumbentes, de otros funcionarios activos del gobierno local y del gobierno nacional. Así que cobertura total dándole seguimiento a lo que puede ocurrir en nuestra región y en el país por el paso de la tormenta Laura. Ha sido todo por el momento, amado Rey, regreso con ustedes.